Las palabras de Joe Biden ya anticipaban una nueva escalada de tensión entre ambos países, sobre todo en el momento en el que, dentro de la entrevista con la cadena ABC, el presentador preguntó al presidente si consideraba a Putin un asesino. Así lo creo, respondió el presidente norteamericano. La reacción de Rusia no se ha hecho esperar. El presidente de la Duma estatal rusa, el equivalente a la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav, Bolodin ha calificado las palabras del líder estadounidense sobre Putin como un insulto a los rusos y una histeria fruto de su impotencia. Bolodín ha escrito en su canal de Telegram que Putin es el presidente de Rusia y que cualquier ataque contra él son ataques contra el país. El Kremlin considera ya a los estadounidenses impredecibles y por eso ha avisado de que tiene en cuenta todos los posibles escenarios ante la actitud que vaya mostrando su principal rival geopolítico. El presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió a los migrantes no intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos mientras crecen las críticas republicanas por el aumento de la llegada de personas a la frontera con México, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes. La oposición denunció una crisis humanitaria en la frontera sur tras el desmantelamiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump. Huyen de la pobreza y el hambre, pero al alcanzar la frontera con Estados Unidos, las expectativas de los migrantes en busca de una vida mejor no se cumplen. Alentados por las políticas progresistas del presidente Joe Biden, los desplazados se topan con la realidad. Más de 100.000 detenciones o expulsiones en la frontera mexicana solo en febrero. Nosotros nos cruzaron por la frontera de Reynosa. Cuando llegamos ahí, pues nos tomaron... Datos, tomaron datos y después nos, nos ingresaron allá al cuarto donde están todos. Y de ahí jamás nunca nos preguntaron nada: si para dónde íbamos, quién nos recibía, y a otras que estaban allí. Sí, luego hoy en la madrugada nos sacan y nos suben a un bus. Luego nos llevan al aeropuerto y nos suben a un avión y nos tiraron acá al Paso Texas. ...y ya de ahí al pasotea nos a tirar acá al puente de Juárez". Especialmente el flujo de niños que viajan solos se ha disparado... ...ellos son los únicos a los que no expulsan del país, como Biden prometió. A su llegada los menores son sometidos a exámenes médicos... ...hasta que encuentran acogida... ...aunque muchos tienen familiares en Estados Unidos. La crisis ha obligado al demócrata a desplegar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para Atender a los Niños. Son cerca de 4.000 los que se encuentran en las oficinas de aduanas. Cuando llegan los grupos, casi la mitad o hasta la mitad son, son, son niños. Estamos hablando de, de niños de, de 8 o 6 años hacia abajo, no, O sea, niños y niñas eh, que que vienen acompañados desde luego con, con sus padres o, o alguno de sus padres. ¿no? La situación de los migrantes amenaza con empañar una de las principales promesas de campaña de Biden, aplicar una política migratoria más progresista. Nuevo incidente de violencia armada en Estados Unidos. Un sospechoso de 21 años fue detenido en el suroeste del estado de Georgia unas horas después de registrarse varios tiroteos en Atlanta. El sospechoso fue identificado como Robert Aaron Long, de 21 años, quien vive en el condado de Cherokee, pero actualmente está bajo custodia en el comando de Cripps y nos hemos estado comunicando con él. Lo pusieron bajo custodia por lo que sé sin incidentes. Los ataques comenzaron alrededor de las 5 de la tarde en un primer spa del condado de Cherokee, donde cuatro personas fallecieron y siguieron en otros dos salones cercanos, dejando otras cuatro víctimas. Seis de ellas son de ascendencia asiática, lo que alimenta la teoría de crímenes raciales. No se descarta nada, estamos llevando a cabo una investigación de homicidio múltiple, así que donde nos lleven las pruebas, ahí es donde irán los investigadores. Los motivos del ataque múltiple aún son desconocidos. Sin embargo, los asesinatos se produjeron en medio de una reciente ola de ataques contra estadounidenses de origen asiático que coincidió con la propagación del coronavirus en el país.